Saldrá una nueva película llamada Animales. Se estrenará el primero de enero. Soy Elmo, soy diferente con Minnie Elmo. ¿Sabes cómo como tú la piensas. No, no, no eso no. ¡Mustios! ¡Mustios, Mustios, no! Luchar contra un Minion. No, te voy a dar con mis ojos. No. Eso dolió. Para de grabar. Encontraron un perro. Ay, perrito, perrito. Te quiero, perrito, perrito. Descubrieron ser que jamás existió. Mañana en la bañera. practicar todos los botones de soso de Frankensteinberg. Un modo de encontrar. ¡Vamos, ¡Oh, tu hermana furiosa pone! Yo no tengo hermana. <ríe> ¡Proteger derechos del niño! <ríe> Esto es el Mola serie! ¡Hoy les ofrecemos la pelota que rebota! También, ¿quién es santa? Es hora de los días de saltar y de rebotar y de decir estoy loco de remate. Hoy es día de decir no lo sé. Hoy es día de decir sí lo sé. Hoy es día de sacar el ojo más o menos de verdad. ¿Qué es a ver mi Hoy es día de estar todo el tiempo así de verdad, hoy es día de moverte, de gritar todo lo que tú quieras, porque si lo quieres yo no sé lo que tú quieres, mira mi ojito loco y tú dices de verdad, bueno ya voy a dejar de cantar y de verdad. Y voy a ir al torneo de pelotas saltarín, y... pero antes voy a aprender cómo hacerme una gran pelota, eso me va a gustar. Todo el día en pijama, no quiero hacer nada, porque es fin de semana, digo, ya casi es fin de semana, oye, oh, yeah. no puedo pensarlo más. Ahora es hora de rebotar. Vamos a ver el manual de instrucciones para hacer una pelota. Vale, ¿cómo hacerte una pelota? Uno, pon tus brazos en tu boca y dos, también en tus piernas. ¿Estás listo? Ok, estoy listo. ¡Ah! Mano del millas! ayúdame. Ah, no creo que esto lo voy a tener que hacer afuera de cámara. Estoy listo. Soy una pelota que reboto. ¡Soy una pelota que rebota! ¡Soy totalmente libre! ¡Soy su... ¡Ay, mi pinito, Creo que no voy a poder sin dejar esa pierna ¡Soy una pelota que no rebota tanto! ¿Eh? ¡Soy una pelota que casi no rebota! ¡Ah! Ya no soy una pelota que rebota hmm, Ya no soy una pelota que rebota ¿Ahora qué voy a hacer? Ya está, soy una buena pelota que rebota ¿Qué haría una pelota que rebota? pelota que rebota, rebota, rebota, rebota. Ok, ya sería una pelota que rebota. Vale. Ahora veremos quién es Santa. Ay, ay, disculpa, disculpa. Soy una pelota que rebota, rebota, rebota. Y ahora sí veremos... Este... ¿Quién es Santa? Parte 1. Es hora de un corto, es una nueva sección. Este es dinosaurito, reacciona a videos, hacen muchas cosas raras y catan. Con sus ojitos bien tiernos van a se diferentes, van a gritar. Si tú dices de verdad, aquí hay otro de verdad. Uno, uno azulito y uno café de verdad. Ay, no puede ser, no hay nada mejor. Son, son animados, somos preciosos. Ani, ani, digo, dinosauritos. Es como ¿Cómo es? es. Hola, soy dinosaurito. Esta es nuestra presentación para que nos conozcan. En esta eh. presentación vivimos bajo un lápiz y, y gracias al lápiz nos pueden ver bien, ¿verdad? ¿Verdad? Eh. Sí, y aparte, ¿dónde me veo? Eh, aparte, somos bien bonitos. Somos dinosauritos. ¡Muy mil tiernos como estos ojos! ¡Ajá! ¡Como Elmo! ¡El Elmo es muy estresante! ¡No le gusta a nadie! ¡Prefieren a nosotros dinosauritos! ¿Ya te ves? ¡Sí! ¡Pero miren mis ojitos tiernos! ¡Mírenlos! ¡Miren mis ojitos tiernos! ¡Mírenlos! ¡Digan! ¡Pongan en el... en... ...abajito, en la cajita de comentarios ¿Quién es más tierno? Si soy yo, digan hashtag azul. ¿Y si, ese, ¿Y si es mi hermanito Café? Digan, ¿también, también hashtag dinosaurito gris. No le hagas caso, es hashtag azul y para él si creen que es más tierno es hashtag café. Y así vamos a saber quién es el más tierno. Pero yo voy a ser el más tierno. No, yo soy más tierno. No, yo soy más tierno. Pero ay, ay, ay, ay. Ahora es hora de reaccionar. No. Sí, yo quiero reaccionar. No. Ah, bueno. Esta es nuestra presentación. Eso se tatuó el coltito. Así vamos a saber nuestra presentación y nos van a conocer porque somos tiernos. Yo tengo una presentación. La es muy buena, pero mi mano a veces ay. se pone de pelionero. Yo soy menos pelionero. Ay, preferiría no hacerlo con él. Pero va a haber episodios de él y episodios de mí. Y episodios donde estemos juntitos. Y los dos reaccionemos a videos. ¡Ay, ay, Entonces va a ser muy genial. ¡Bye! Bye. ¿Y ¡Los 3 3. ¿Se quiere ver? gusta película! gusta serie 3! No le hagas caso, no tenemos serie, solo tenemos este pequeño espacio. No, tenemos? no tenemos serie, tenemos la 3, tenemos muchas. No le hagas caso. No, no, no le hagas caso. Este, no le hagas caso, no le hagas caso. No, dos, no tenemos serie, pero podemos vemos en esta sección del Mopal. Eso, vamos ¿Está? a ponerlo está, está difícil caminar conmigo Parece este lápiz Bueno, bien, vamos a la pantalla Vamos a ver el tablet ah, Muévete libro Pantalla completa muy Listo, ahí está Silencio, silencio, vamos a verlo eh, Vamos a ponerlo en pantalla completa La música es todo lo que pienso Desde el momento en que me despierto en la mañana ¿Te aparece? El momento ¿Eh? que me voy a dormir. Ah, ya quiero que te vaya a dormir. Nací para tocar. ¿Vale? ¿Nací para tocar? Es mi razón para vivir. ¿Qué espera? Déjame subirle. No. no puede ser, no puede ser, Ayúdame. La está mal. Vale, está padre no, no, no, no, no. Pero Siento que le falta un poco De cosas No, yo siento que le falta nada ¿Sí? es Pero, calladito. Pero ¿aunque Ay, sabes? ¿qué le pasa? Le, le falta Le falta un poco más de Jaja, Este no, no, no, no. está muy tierno un poco no Ajá, como que le falta un poco de Para no Ajá, no sé cómo me te ¿Y bien. que no se oye bien. ¿Puedes ayudarme a Pero es para que nosotros nos oigamos bien. No se volverá un desastre, eso lo apuesto. Eso es parte. <música> no, mira, mucha música. Mañana se va a pues! Oh, what is he? buena! Aparte, ni ¿no siquiera es me puedo ver. No, porque soy más pequeño que el otro. Pero esto es todo, amigos. ¡Nos vemos! Ahora veremos quién es Santa, parte 1. Si, ¡Hijo! Si, ¡Hijo! Si, ¡Hijo! ¡Hijo! Si, ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo! Oh, Ay, ah. hey, ¿tú qué haces en mi casa? ¿Por ah. qué no estás en la casa de Martina? Oye, ¿qué sabías que te rompió eso? Sí, ya lo sé, sí. pero dime. Dime que, ¿por qué no estás en la casa de Martina y por qué te viniste a mi casa? Para hoy no, es el día emocional. Hoy es el día emocional. ¿Qué día es hoy? ¡Ah, sí! Es el día internacional de los santos. ¡De las pelotas rebotones! Debe de estar el cartel siempre afuera. Yo... ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos ¿Sí? a verlo! ¡Sí! ¡Vamos a verlo! Concurso del salto. Solo necesitas alguna pelota que rebote. Y es de todo. Y todo y es de todo se acepta. Cualquier tipo de pelota, solo una que rebote. Tipos de pelotas participantes, pelotas, pelotas y pelotas. Cualquier pelota puedes, pa participante puede estar aquí. ¿Puedo yo estar aquí? Eh, al, menos que se, al menos que te vuelvas una pelota point. Pues soy una pelota que rebota. Y este también. Ah, pero él no va a participar. Puede. Pero no quiero porque si no, no tenemos... mod por favor no participes, si no, no voy a lograr ganarme el premio. Está bien. ¿Pero sí. Puedo ver? Sí, obviamente puedes ver Siéntate en una banquita ¿Aquí? ¿En esta? Sí, donde seas Ahora, eh. me voy a volver pelota que... Estoy listo ¿A cuántos saltos va a ser, señor? De tres y, como... y va a tener que llegar justo hasta acá ¿Hasta acá? Está? solo tres saltos? Uh -huh. Ok. ¿Qué no. no me pones que eres tu nota. Ok. ¡Me destruiste, tonto! Pepe. ¡Estoy listo! Sí, ¡Uno, dos y tres! ¡Lo logró Elmo! Pero no hiciste los tres saltos. Hice los tres saltos. Me tardé menos de los tres. Eso es... ¿Peón? Si sí, soy el peón, susitas. Otra oportunidad. Eso no lo tenían planeado en el guión, ¿verdad, cómics? Eh? No, no lo teníamos planeado. Si ah, voy no vas... a regalar. ganas chao, chao. Para ver todo. ¿Qué es eso? Es eh, una es Navidad. ¿Y qué es eso? ¿Y ¿Para qué? ¿Y qué es la Navidad? ¿Para qué pila de regalos, tontos? ¿Para qué cosa de quién? ¿Para qué pila de cosas? ¿Y a quién le voy a pedir esos regalos? ¿Para qué sirve, santa? Para que te tenga que Pero, ¿y cómo le voy a pedir esos regalos? Solo en, en, en una carta donde tienes que escribir lo que quieres, si no, no se a poder. ¿Eh? Vale. ¿Tienes una hoja gigante? Tienes que tener una hoja pequeña. Vale. ¿poya? Tengo mi hoja. ¿Eh? Quiero tener un poco Quiero tener mil coches a la parrilla Quiero que tú me traigas Muchas cosas y demasiadas Por favor, tráeme muchos coches a la parrilla Me encantaría que me los trajeras Tráemelos, tráemelos, tráemelos. quiero que También quiero que le traigas Dos mil coches a la parrilla A mi él hey, hey, Come mucho, ¿eh? es un cabelón Por eso quiero que me traigas todo Entonces quiero todo eso y todo eso Me encantaría que me lo traigas Por favor, tráeme mis regalos por favor, ¿verdad, mi niño? Sí. Y entonces es todo, porque ya no me queda más espacio. ¡Qué bueno que mañana va a llegar! Eh, pero, pero no vas a poder ver lo que está, porque te voy a poner una bolsa de sueño antes que darte los regalos. ¿A oh, ¿qué, qué te refieres? A que vas a dormir y no vas a poder ver lo que te está dando. Ay sí, porque yo yo me voy a quedar en la sala, despierto toda la noche y voy a ver a me lo, y voy a y voy a ver a Santa y le voy a pedir. Mm, entonces por eso te voy a. Por esos que les faltan, entonces vamos a. ¿eh? Entonces pero cuánto falta para que ya sea el día. Eh, mañana mañana para qué cosa de quién es que es para mañana es para para que, tengo que más, para que no en, ¿En unos cuantos días? días en no? unos cuantos días o va a ser hoy eh, va a ser de hecho de hecho de hecho hoy debe de de hecho hoy te debes de ya hice mi carta me va a llegar cuando pides algo en Amazon, entonces te llega en unos cuantos días. Eh, te llega y no bien. como el Mercado Libre que te llega 24 horas, pero no es lo que tú quieres porque viene todo roto o algo así. Sí. ¡Ah, sí! Me acabo de burlar y no era una hora de burlarse. Ah. Cuidado, no me yo no, no, no. ¡Cuidado! Ok. Pero ahora que se fue a hacer del baño, es hora de burlarse. Cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha, cha cha cha cha cha. No, es hora de burlarse. Ay ay, ay. Disney, Disney, Disney. Disney. Me tengo que volver a burlar de ti. Pero ahora no va a ser de ti, me voy a burlar. Es tu ratón. Es lo mejor, me voy a burlar. La hora de tu ratón. Voy a hacer burlas forzadas. Porque cada episodio va a haber hora de la burla. Y ahora cada episodio va a traer dos episodios. Bueno, es hora de burlarse. ¿Por qué? Les cambio las voces a los personajes. Les voy a decir por qué. Porque a Mickey le gusta su dinero. Ya se comió a 21 cinder Fox. A 20 Century Fox, a 19 Century Fox. ¿Sí sabía que existía 19 Century Fox, 20 21, 21 Century Fox? Por eso, debería estar aquí, Animania. Debería... A Mickey no le gustó su dinero. No nos quiere echar calidad en Disney Plus. Tiene que echar más calidad. No tan poquita. Por eso tú te irás Por eso se acabó la hora de la burla Porque ahora ya no son drama Y tenemos una burla más de bonus La siguiente burla será a la rosa de Guadalupe La rosa de Guadalupe Va a salir muchas. Hay un milagro Alguien se fue a la cárcel pero por la magia Pero por pura magia Le salió una rosita con un polvito que se ve bien feo Que ni siquiera se ve real Y entonces oh, oh, oh, Un polvito Que ni siquiera se ve real O sea ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Cómo crees que vas a poner algo tan Falso? Como si fuéramos Tontos, yo sí lo soy Pero no tanto, como para saber Que no es Como para saber que no es falso, o sea es muy falso Se ve, y aparte ¿cómo salir por la magia y se recupera todo, ¿no? Y entonces sale de la cárcel y ya es libre. Y se va a abrazar a su hermanito y se va a... Ay, no puede ser! Y ahora sí se acabaron las burlas. Continuará.